Bueno, pues vamos a ver, ya van a hacer el remate perimetral, como veis ya le ha puesto la cola en el perímetro, en realidad se le ha puesto a todo en este lateral de aquí, que está terminando de colocárselo ahora en todo lo que es la superficie, Perdona por el ruido, porque es que esto es una obra y hay ruidos, que le vamos a hacer? Y luego también le ha metido toda la cola en el perímetro de esta. entonces esta que ahora ya está seca, lo que va a hacer ahora mismo es eh, ir levantándolo ya para ir pegándolo en el perico. Como veis, también ha encolado la parte de arriba del, del antepecho este, porque la va a doblar de manera que luego la piedra que coloquemos va a ser la que, la que va a proteger la parte superior. ¿Vale? Entonces... A luego la... ¡Vaya! ¡Ahora sí me ha ido! ¡Me cago en el cheque, ¿eh? ¡Que estoy en directo! <risa> esta lámina, mirar, ¿veis? ya está ya está suelto y esta lámina ahora es la que se va a colocar Ahí. y se va a doblar por aquí ¿vale? bueno, se si ha ido ahora el hombre no os lo voy a poder enseñar pero luego aprovecharé para hacer ya el último vídeo y veremos cómo va a hacer también los remates los remates de estos puntos de aquí, de las esquinas salientes que como veis la ha dejado un corte, va, va a pegar todo lo que es esta parte de la lámina. Aquí se quedará un triángulo, que es lo que lo acaba arrematando con el flash este. Ah, mira, ya lo aquí. Vamos a ir subiendo. A ver...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 La tenemos casi arriba aquí abajo ya se va viendo Ay, un momento, perdón, estoy haciendo otra cosa también al mismo tiempo, estoy a grabar en directo se queda pegada enseguida, ¿eh? pues ahí ya, ya está sujeta prácticamente. Todavía, todavía queda un poquito, pero, pero ya con la misma cola ya se queda adherida. Como veis también, el, en, en la esquina no le ha puesto cola, porque en las esquinas también interesa que, que no esté adherida, porque es un punto en el que va a necesitar tener un poquito de movimiento y un poquito de elasticidad. Si la dejamos adherida, perdemos la elasticidad. Por lo tanto, como veis, ha llegado Toda esa, esta zona de aquí está sin encolar y a partir de aquí ya es donde tenemos la cola. Por tanto, esta zona y esta zona va a tener toda la elasticidad libre. No va a haber ningún problema de roturas ni nada. ya casi lo tenemos arriba ahora claro, la lámina está como os decía antes se va a doblar por arriba vaya, la vuelven a picar la buena leche espero que me, que me digáis bien de todas maneras esta lámina la va a subir por aquí encima de manera que al colocarle estas piedras precisamente van a quedar tapadas aquí y va a quedar solapando la corte que está haciendo es para meterlo dentro de la roja está pegando una la roja y aquí queda aquí queda completamente aquí queda Vale, pues yo creo que ya. Este tiene el corte. Y ahora, ahí ya, deja de cortar. Para poder subirle la lámina. Por encima de la Diego como está comentando. Vamos a verlo. Bueno, pues yo creo que este ya quedado, ha quedado claro cómo se hace. A ver si luego ya creo que voy a hacer uno más porque ya está haciendo unas horas que me tengo que ir. A ver si me da tiempo a hacer algún otro más. Hasta ahora.